Hoy les mostraré un sencillo truco, vamos a medir las distancias de los lugares que queremos saber utilizando el navegador de Google Chrome. Imaginemos que queremos saber una distancia, vamos a saber esta distancia, es de mi país, de Santo Domingo, de la capital, hacia otra provincia llamada Santiago. Vamos a hacer clic y automáticamente vemos la distancia que es 154 km.6 y una duración de dos horas, vamos a buscar otro lugar de Osaka a Kioto y vemos la distancia que es de 51 minutos, es 55.6 kilómetros y así sucesivamente podemos buscar más lugares para que podamos entender la distancia de estos lugares. Es cuanto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.